La Policía Nacional apresó este martes a Natanael Disla, de 25 años de edad, acusado de sustraer varios artículos en una vivienda propiedad de Yolanda Peña. Según informe de la institución del orden, los desaprensivos aprovecharon la ausencia de Peña y lograron penetrar a la residencia cargando con calzados, cuadros, pinturas, prendas de vestir, televisores y otros ajuares mientras el detenido era conducido al Comando Noreste de la Policía, negó las imputaciones en su contra. ¿Cómo de ¿Dónde están? La Policía Lo tiene guaidado hace muchos años. La Policía lo tiene años. con Es que ellos se los liquidan con todo. ¿Cómo? Se los roban. ¿Hay ¿dónde están? que me el robo. Entonces, ¿qué fue lo que se dio en esa casa? Dice que tú mudaste la casa completa. Entera en mi casa la tengo. ¿Qué? dice que la policía que la tiene? ¿Eh? Dice que la policía que tiene chico, la tiene. ¿Para el chico llévalo? Ya, ¿dónde? ¿Dónde no, está? ¿Dónde velar. ¿no? Que sepa yo no, porque hay unos por eso, por eso hace muchos años que sepa yo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.